¿Qué tal queridos amigos? Feliz día Qué alegría que iniciemos nuestra jornada dándole gracias a Dios Poniendo en la presencia del Señor nuestras intenciones, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra familia Lo invito para que en un momento hagamos esa plegaria personal de acción de gracias de reconozcamos delante de la misericordia de Dios sus bondades, toda la bondad de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno mis queridos hermanos Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas Capítulo 19 Versículos 43 al 44 En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén Y ver la ciudad dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día Lo que conduce a la paz Pero no, está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos Te rodearán de trincheras Te sitiarán, apretarán el cerco Te arrasarán con tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra ...porque no conociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se lamenta... ...porque no conocimos el momento de su venida. Se lamenta y llora por nosotros... ...porque nos cerramos al amor de Dios. La luz vino al mundo... ...y el hombre rechazó la luz. Que este lamento del Señor en este día... ...sea para nosotros un campanazo, una alerta... ...y que hagamos de este día... Un día de buscar a Dios, un día, para, un día para aceptar al Señor. Señor, en tus manos nos ponemos, dando la fuerza y la gracia de reconocerte, de amarte y de seguirte. Amén. Feliz día para todos, mis queridos hermanos. Un abrazo.